Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, si oís, pum, pum, pum, pum, pum, a pesar de las horas que son, es que tengo al vecino de la casa de al lado que está haciendo unas obras. No sé qué está haciendo, pero parece que me va a tirar la chimenea o algo. En fin, eh, Bueno, ahora hablamos sobre el título. Primero, importante, decía Lou Holtz, la habilidad es lo que te permite hacer ciertas cosas. La motivación determina lo que vas a hacer y la actitud es cuán bien vas a hacer esa cosa bueno entonces primero tenemos que buscar la habilidad y no estoy hablando solamente de trading ¿vale? porque yo lo he hablado muchas veces en las clases con los alumnos y siempre os digo y muchas veces lo he hecho en el canal ¿no? monetizar cualquier cosa que hagáis sacar dinero de debajo de las piedras porque hasta el último centavo cuenta Muchas veces gente me dice, joder, tú sigues con el pre-search ahí? Digo, pero vamos a ver por qué no. Pero qué, qué, qué diferencia. O sea, yo voy a, buscar, a hacer la búsqueda exactamente igual. Pero son tokens que me van dando. Y son gratis. Pero es que es una mierda. Ya, es que es una mierda ahora. Como pasa siempre en todos los cristo inviernos. Pero claro, cuando resulta que con lo que tienes ahora sacas 300 o 400 pavos, dices, hombre, no es que sea una maravilla, pero a lo mejor hay mucha gente a la que le ayuda a pasar el fin de mes. A los que os sobra ya sé que no, pero a los que no nos sobra, a los que somos pobres, pues bueno, pues intentamos buscar cosillas, ¿vale? Eh, entonces, cualquier cosa que puedas monetizar, hazla, hazla. Entonces, esas son tus habilidades. Igual que para el trading, pues bueno, tienes habilidades para unas cosas y para otras. No, no tienes por qué estar, a lo mejor es un holder fantástico y aguantas muy bien, con dos cojones, ¿no? holders con cojones, estas cosas que estas veces que cae y dices, bueno, pues no pasa nada, ya, ya subirá. Tienes esa paciencia. Eh, o tienes un muy buen trading haciendo swing trading o eres cojonudo haciendo futuros en 15 minutos. Hay gente que es muy buena haciendo os sorprenderíais, ¿vale? Yo tengo gente en la escuela que es muy buena haciendo futuros en 15 minutos, en 30 minutos, en una hora, pero no lo pases en cuatro horas un día que no es capaz, que no, que no, que no, que no, no da pie con bola. Y viceversa, es decir, hay gente que es muy buena en cuatro horas, en una hora, tienes que encontrar tu sitio, ¿vale? Entonces, ya encuentras tu habilidad, dice, "Vale, mi habilidad es esta." Ahora la motivación. Para tener motivación hacen falta objetivos. Pero hacen falta objetivos que sean realistas. Real, de verdad, objetivos chicha. Objetivos que te digan, esto me lleva por este camino correcto hasta aquí. Y es, y es factible. Es factible de verdad, ¿no? Me lo inventáis. ¿Por qué hay que ponerse un objetivo? No, no. Algo que sea factible. Si te pones algo que es factible o muy factible, lo podrás ir mejorando, superando. Si no, olvídate, no llegas nunca. Y la actitud. Si eres una persona un poquito negativa, pues procura. Venga, vamos a dar un pasito adelante. Y, porque si tienes las otras dos cosas, tienes esas habilidades y bueno, pues tienes una motivación. Joder. ¿Mm? No es lo me, me, Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿vale? Eh, y es que, es que lo he visto. No, y, y bueno, ¿y qué tal las con la script total? Ah, joder, pues muy bien, tal, tal, tal. Ver, lo que sea, ¿no? Pues yo he visto gente que le preguntan y dicen... "Bueno, esto es una mierda. ¿Qué hora me he metido en esto? ¿Qué razón tenías cuando me decías que esto era una mierda? Que no me metiera, que... Pues, la actitud no tiene nada que ver una con la otra. ¿vale? Y evidentemente, todos los mercados... Eh, y no solamente en el mercado, ¿vale? En cualquier tipo de inversión hay momentos buenos y malos en la vida, hay momentos buenos y malos. Pero depende de cómo lo afrontes, así saldrás de ellos. Seguro, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, es lo que hay. Y respecto a la subida que tenemos inminente del mercado a 25.000, pues hay algo que os tengo que decir. Con mi amigo Jack. ¿No sabéis quién es mi amigo Jack? inocente inocente aunque yo me imagino que la mayoría ya lo sabríais y los que no en españa hoy es el día de los santos inocentes felicidades a todos os quiero comenzamos a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Y nuestro amigo Jack nos dice que no vayamos al carajo, que eso de 25, nada. Bueno, estamos en el sp pequeñitos Nuevamente repasamos lo que vimos ayer, porque tampoco es que haya pasado mucho, pero sí que está cogiendo la dirección que hablábamos, ¿vale? Lo normal es que después de haber. He eh, perdido esta zona que era un soporte, fue una resistencia clara en su momento, soporte, soporte, soporte, lo pierdo, hago pullback y me voy para abajo. ¿A dónde? De momento, mínimo relativo anterior, en torno a los 3.720. ¿Vale? Eh, una vez llegado aquí, que consigo rebotar a la alza, bien, que no, pues ya sabemos dónde está el siguiente mínimo negativo. Tenemos dos, un intermedio aquí y otro un poquito más abajo. Y en el caso de Bitcoin, pues Bitcoin haciendo todo lo contrario. ¡Ah, no! Haciendo exactamente lo mismo. Brrr, ¡Vaya, hombre! En fin, eh, en el caso de Bitcoin tenemos eh, algo muy, muy similar porque esta subida que hay aquí, vamos a ponerlo... Vamos a poner aquí esto, venga. vale ¿Veis estos máximos que hay aquí? Con toda esta zona que me apoyo, entonces resistencia, soporte eh, lo pierdo, hago pullback hemos estado muchos días en esa zona y no hemos podido con lo cual me voy para abajo eh, objetivo primero, eh, mínimo relativo en la zona de 16.400 más o menos, si lo perdemos ya sabemos, tenemos 1 y 2 exactamente igual que el SP500, In muy similar a estos dos que tenemos aquí detrás eh, así que bueno, pues estar muy atentos porque Bitcoin suele ir pues con cierto retraso muchas veces, porque es menos importante, evidentemente, que el SP500 de aquí a, a Lima, donde va, donde va a parar. Eh, por tamaño de mercado, por eh, valor de mercado, eh, por eh, movimiento de dinero dentro de él y por eh, incidencia en el mundo. O sea que, aunque nos pensemos que. Que nuestro ombligo es el centro del mundo y que, bueno, pues que Bitcoin es el mundo pues no, no, Bitcoin es una castañita una, una, un granito de arena en todo el mercado, ¿vale? Esa es la realidad luego otra cosa es lo que nos cuentan eh, todos estos youtubers capullos que hay por el mundo repartidos incluido el que no <risa> bueno, en fin, eh, estamos entrando otra vez de nuevo a ver si caemos ahí y bueno, vamos a ver el mercado de cuatro horas que está intentando hacer una zonita ahí en la que me paro, ¿vale? lo que pasa es que ya he cerrado por debajo de este cierre si en cuatro horas ya he cerrado por debajo del cierre anterior, eso no es bueno. ¿Qué hago? Pues vamos a marcarlo, ¿vale? ¡Pum! ¿Qué hago? Lo más probable es que vengamos, hagamos un pullback, ¿vale? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, igual y luego volvamos abajo si no tenemos fuerza. Si tenemos fuerza y lo pasamos, oye, fantástico, muy bienvenido sea, ¿no? Creo que eso es un poquito lo que buscamos. Y en una hora, estábamos viendo, además estábamos en el, en el canal VIP, eh, que estaba Gary diciendo que había una divergencia, ¿vale? importante, eh, en una hora, vale, una... Fijaros, ¿Vale? aquí tenemos una divergencia, tenemos los mínimos descendentes por un lado y sin embargo aquí tenemos mínimos ascendentes. Bueno, pues tenemos una divergencia que es importante. Ahora qué pasa? Que es probable, es probable, dices, joder, si tenemos este tipo de divergencia, podemos salir a la alza. Sí, podríamos salir a la alza perfectamente, en cualquier momento pero, pero, ¿qué pasa? que también tenemos el volumen que bueno, pues aquí intentó ir al alza con bastante volumen, pero se lo comió o sea, le dijo una leche ha hecho pullback a esta misma zona que bueno, que hemos marcado aquí, que habíamos marcado en cuatro horas, pero esto es en una y se ha hecho pullback ahí en una aunque sea una marca de, de, de cuatro horas, pero si nos fijamos tenemos un cierre aquí exactamente en el mismo sitio vamos a quitarla, ¿vale? y tenemos un cierre en una hora aquí ...que perdimos, nos fuimos otra vez al alza... ...lo hemos perdido y nos acaba de hacer de resistencia en una hora. ¿vale? Con lo cual, lo más fácil es que vayamos incluso a perder el mínimo anterior. Zona de los 16.400, lo que hablábamos en cuatro horas, ¿vale? Eh, a por el mínimo que tenemos un poquito más abajo. Entonces, bueno, eso es lo que hay. De momento estamos tentando este mínimo una, dos veces, ya sabéis, que cuando, cuando vamos saltando encima de ese tablero que tenemos en este mínimo, pues al final lo rompemos y nos iremos al siguiente. Siguiente mínimo, cierres. Los cierres están en ver. 413, aproximadamente. Luego se un, hay bastante mecha, fijaros que la mecha en este caso llega hasta los 16.256, o sea que tela marinera. Eh, bueno, pues se precavidos un poquito en cuanto a esto, vamos a quitar esta, que ya la hemos visto, vamos a quitar esta línea, limpiamos gráficas, que ya bastantes tengo. Bastante. Eh, poco más que añadir, o sea, yo pienso que va a acentuar lo que poníamos, ¿no? en mi opinión, acentuará un poquito más todavía la divergencia, eh, y aunque veamos que aquí puede seguir subiendo, pues aquí puede seguir bajando hasta que rompa la zona de 50, ¿vale? Si al final llega y rompe la zona de 50, pues podremos ir ahí. ¿Por qué? Porque además tenemos por aquí alguna, alguna zona en la que nos falta pues, rellenar dinerito. Y si lo rellenamos, pues eh, conseguiremos hacer lo que tenemos que hacer. Ethereum, Ethereum ha hecho lo propio en diario, ha caído un 1.47. Bitcoin, sin embargo, en diario, vamos a poner eso porque si no... Aquí... En diario lleva un 0,50 y pico, si me equivoco, un 0,59, efectivamente. Eh, y Ethereum, un 1 y pico. Esto pues no está, no está bonito. El total market bajando un 1,15. O sea que ha bajado proporcionalmente. ¿vale? Si lo miramos proporcionalmente, ha salido bastante dinero de las altcoins. Ha salido como el doble de dinero de las altcoins. La dominancia de Bitcoin, pues evidentemente al alza. O sea. Habéis visto cómo lo que los datos que hemos visto antes, ¿no? Como Bitcoin había bajado, 0.59. Ethereum ya nos indica que ha bajado, si ha bajado más, nos indica que las altcoins van a bajar, van a temblar un poquito más. Y encima vemos que el total market ha caído bastante más de lo que Bitcoin ha caído. Eh, esto significa que mucho dinero ha salido de las altcoins, no ha salido de, de Bitcoin. Con lo cual, la dominancia de Bitcoin, plaf, automáticamente al alza. Medio punto. Fijaros, lo que pierde Bitcoin, ese 0.56 que pierde en precio, lo gana. En, en dominancia no tiene por qué ser proporcional ni mucho menos, ¿vale? ni de coña paje. bueno, hoy, hoy ha salido así pero, pero importante vuelve, igual que hizo aquí igual que hizo aquí estos días vuelve a intentar atacar esta zona de cierres de máximos de toda esta zona lo, lo normal dentro de una banderita una vez que se cierra alza y mañana tenemos un día verde ya sabemos que empezamos otra vez a subir hasta el siguiente objetivo que tenga que más o menos está veis este, este? tenemos un máximo aquí este doble solo aquí. Esta zona ahí. Entonces, más o menos la zona de los 43.16. ¿Vale? A mitad de camino. Un poquito más. Con, con la línea amarilla que tengo aquí. Vale. Va, sería a mitad de camino el siguiente objetivo. Pues ahí... Ahí sería el objetivo de la dominancia. Con lo cual, las altcoins perderían. El dólar index. ¡Ay! Ahí me Vimos ayer que semanalmente... Ayer estaba en rojo. Y hoy ya está empezando... Ya está empezando a estar en verde. ¿Vale? Lo que decimos con el indicador de lo en el momento que de nuestra montaña rusa roja hemos pasado a la derecha, lo normal es que esto empiece a dibujar una curvita aquí y empiece a subir. Puede hacerlo de una forma más acentuada menos acentuada, eso no lo sabemos, no tenemos ni idea, pero es lo, lo lógico. Y esto pues puede afectar al resto de monedas. Por la parte de las altcoins, bueno, Ripple hoy corrigiendo, se ha topado, ha dicho la... la M20 que no, que verde las han segado, bueno, la M20 en realidad ha sido el mercado, no ha sido la media, ya sabéis que es una máxima súper importante, son los precios los que hacen medias, las medias no hacen precios, ¿vale? Importante, tenerlo, tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces nos pensamos, no, si ¿sí esta media tal, tal, hay ciertas estrategias con medias eh, combinadas con algunas cosas que son muy buenas para entrar al mercado y para salir de él también, eh, pero siempre tenemos que pensar que son los precios los que hacen esas medias y las medias no hacen los precios, simplemente son un indicador, además son un indicador retrasado, por eso lo tenemos que combinar con otros, ¿vale? Para que nos den esas señales, de tal forma que, bueno, pues sea un poquito más fiable lo que, lo que estemos viendo en la gráfica. Eh, la parte negativa, pues tenemos Atlas, VLX, que son velas, eh, Luna Classic, Solana contra el Euro contra el, el Titer también, perdiendo un 11%, pues, sufriendo bastante. Esto está feo, feito, feero. Está yéndose a zonas que tenemos marcadas, con lo cual pues, algo, no, no es algo que no tengamos ya eh, más que visto de tiempo. Siguiente zona que puede perder es la línea verde que tenemos en, las, en los 9.40 aproximadamente. Y si nos vamos a esta zona, vale, vemos que aquí tenemos una zona de apoyo en la EMA 20 antes de ir al alza. Luego volvió, por eso tenemos esta línea verde aquí. Y esta línea de máximo de cierres. Entonces, si pierde esta línea verde, la primera zona en la que debería venir es la zona de 750. ¿Vale? Esta, esta zona de aquella aquí de apoyo. ¿Llegará o no llegará? No lo sé, no ya lo veremos. Y en caso de hundimiento del Titanic, pues ya sabemos que tenemos aquí las líneas marcadas desde hace unos días, pues bueno, cuando no sé cuándo la marca, no me da igual. 489, pues bueno, ahí se puede ir perfectamente. Fijaros dónde está, ¿eh? Pero podría irse a 489 tranquilamente. Pero para eso necesita hacer más dientes de sierra. Sí que es cierto que esta línea verde que tenemos marcado en la zona de 38,5% la RSI... ...que veis que aquí hizo de soporte, aquí hizo de soporte, aquí ha hecho de resistencia... ...en toda esta zona hizo de resistencia, es súper importante para, para eh, el valor... ...entonces cada vez que la toca por debajo, vale, pues eh, seguimos cayendo, pues como pasó aquí... ...veis esta vez, menuda caída, esta vez ha sido menos acentuada, pero posiblemente todavía le queda un poquito... ...porque aunque rebote al alza, pues seguirá cayendo en la línea de tendencia del canal... Una vez que encuentre esta zona del canal, pues es posible que se vaya al 50% del canal. Bastante factible. vale Lo digo para la gente que vaya a hacer entradas, la gente que esté dentro, la gente, lo que sea, me da igual de ¿vale? cada uno que lo, que lo que está haciendo. Eso ya es cosa de cada uno. Pero si nos marcamos el, el canal... ¿Vale? Vemos una zona del 50% del canal, vemos cómo eh, aquí peleó, subió, bueno hizo que lo perdía, estuvo peleando en la zona del 50%, se fue arriba, aquí lo perdió, estuvo peleando en la zona para, para ver si rompía el 50%, lo logró, se apoyó, se apoyó otra vez, fue a la parte superior, aquí no hemos llegado a tocar el 50% del canal, entonces es posible que después de un toque y dos toques, vale igual que hizo aquí una caída más o menos, de esa y luego tocó bien, pues pueda lateralizar e ir al 50% del canal. ¿Vale? Lo digo para la gente que esté ahí en ella, pues para ok, vale, que pretenda entrar. Yo si quisiera entrar en, en este caso, eh, primero esperaría pasar la zona de 38.50 en RSI y después pues que dé señales de que está rebotando desde la línea de, de tendencia inferior que marca la parte inferior del canal. Por ejemplo, ¿vale? Es una idea, en Solana. Luego ya, eso es lo que haga ya cada uno, pues eh, Puede ser lo que cada uno queráis hacer. Eh, tenemos también por aquí Criterion Ren, Waves, también perdiendo un sitio Hay bastante sufrimiento en las altcoins. Tier Finance, los Axis también perdiendo eh, muchísimo, un 5 y pico. Básica Tension Token también, Aave, otro 5 y pico por ciento. Wax, 5 por ciento. Gala Games también está ahí con otro 5 por ciento. One, también, con... El primo One, Azílica también, bon, ya, otro cuatro y pico, joder. Esto es tremendo, maná, cuatro y pico. O sea, están mucho sufrimiento, mucha línea roja. O pues, sea, eh, veis cómo sí pueden bajar bastante más las altcoins. Entonces, bueno, en el lado positivo, bueno, vamos a dar la vuelta para verlo un poquito mejor, que si no, estoy aquí tapando a las cosas, eh, tenemos a Library Decades, rebotando hoy otro 20%, ha vuelto a pasar, ahí estaba en 0.09, hoy está en un centavo punto uno diecisiete, así que muy bien, eh, Badger Noya en Mainframe, también está por aquí un 5%, anda, y tenemos por aquí a Kratos, que está subiendo un 5 y pico, HOT, hay gente con hot. Lo que pasa es que, bueno, después del castañazo que está pegando, está intentando hacer una zona de doble suelo en una parte que es bastante importante para él. ¿Por qué? Porque veis que estamos en zona de precios de salida, de cuando sale el mercado. A pesar de esto, aquí vino la baja, pegó una subida, tuvo una caída importante, pero sí que está en una zona que puede ser interesante. También tiene una zona intermedia, vale, que habría que... Bueno, ya veremos dónde le da, veis resistencia, resistencia, resistencia, resistencia lo pasó y se fue para a moon pues bueno, debería ser una zona de frenada pero la zona que tenemos aquí de salida al mercado, pues bueno, pues está ahí peleándose con ella, si no la pierde pues oye, fantástico, porque podrá rebotar un poquito más arriba, pero está ahí un poquito complicado, ICP eh, bueno pues, pues ese es lo que es, es ICP Presearch también, ¿veis? ¿veis cómo el dinero gratis también funciona? a 3 centavos con 6 eh, 3 centavos y medio poquito más. Cada, cada token, pues bueno, yo no digo nada. Luego ya cada uno que lo que quiera. Ay, Planet, north Bueno, entonces tenemos aquí bastantes cositas que están en positivo. Bastantes pocas, más bien. Nexo, manteniéndose vivo. Mucha gente me ha preguntado por Nexo. A ver, yo no puedo recomendarte que vayas a una plataforma y dejes ahí tu dinero. más que Yo sabéis que soy siempre de Wallet Free. Llévatelo a tu ledger y lo que vayas a tradear. Es lo que hay. Máximo más desde que en el Ledger también puedes hacer eh, eh, que te den esos porcentajes tan ricos, ¿no? Que te dan muchas veces. Aunque en las... No es igual y además te estás identificando tu Ledger, con lo cual la finalidad del Ledger ya no sería la misma, ¿vale? Si vas a hacer staking desde él, pero eh, sí que es cierto que, bueno, que no es lo mismo que tenerlo ahí. Parece que la plataforma está aguantando, va bien, en sigue vivos, siguen con liquidez, bueno, pues, eh, lo, la, la, más allá de las cosas propias que están pasando con el cripto invierno, no tienen nada, ¿vale? Tron también está por aquí aguantando. O sea que, bueno, son de las que hay que ta también tener muy en cuenta. Cuando el mercado cae, ¿qué está aguantando? Mm, Melon también está por aquí aguantando. O sea que, bueno, pues hay cositas que, que hay que echarles un ojo. Monero. Monero. <ríe> eh, ¿Cuánto ha tenido máximo pérdida Monero? desde el máximo que ha hecho? A ver un 80%, más o menos. Ahora mismo está, desde el máximo anterior, un 71. ¿Cuántas criptos están así? Tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Bien, eh, Bit2Me está al cero, así que bueno, está. bienvenido sea los largos de Bitcoin a 0, cero, cero, cero, cero compound aguantando bueno pues todos estos que están aquí cerca más del cerito también hay que tenerlas muy en cuenta porque también están aguantando veis los compound veis digibytes eh, naka tita los kucoin shares también ando por aquí atom one earth vale o sea no porque no estén en verde que decir que sean malas pero en días así eh, hay que tomar nota aunque ya sabéis que yo soy de la opinión de altcoins fuera, pero como sé que muchos estáis con ellas, por eso por eso os lo comento. Dicho esto, pues poco más que añadir, no me rollo más. Eh, en una hora pues ya tenemos a, a Bitcoin. Ya no está tan arriba la vela. Eh, vamos a ver cómo, cómo cierra y sobre todo, mmm, cómo cerramos eh, mes, año, trimestre, ya sabéis, todas estas cosas, ¿no? Que van a pasar en estos días, es súper importante... Eh, no pinta bien el primer trimestre, y ya sabéis que yo soy de la opinión de eh, estar preparados para la primavera, en la cual posiblemente haya ese primer latigazo del año, ya lo hablaremos en su momento, sobre todo en el, en el VIP o con los y con los alumnos, porque hay que estar preparados para ese momento en el cual pues, se le puede sacar cierto provecho, pero, pero eh, sin tener, eh, o sea, teniendo la espalda bien cubierta